de inducción monofásica y bifásica vamos a hablar del último tema el arranque de la máquina monofásica en el video anterior discutíamos que la máquina monofásica no puede arrancar por sí misma debido a que en para deslizamiento es igual a 1 los pares de secuencia positiva y negativa son iguales entonces como la máquina de inducción monofásica no puede arrancar por sí sola es necesario utilizar bobinas auxiliares para producir par eléctrico durante el proceso de aceleración de la máquina y su carga. Esta bobina solamente se utiliza en una fracción del tiempo de arranque, o específicamente hasta una velocidad, y para eso vamos a utilizar lo que se denomina centrífugo, que es un interruptor mecánico que a partir de una cierta velocidad va a desconectar este devanado auxiliar. Mientras que el rotor de la máquina monofásica está detenido, el campo en el entrehierro es pulsante y no produce par. Es necesario un campo rotante, circular o elíptico para un arranque autónomo de la máquina de inducción monofásica. Durante la aceleración, la carga mecánica se añade a la máquina de inducción monofásica una bobina auxiliar en cuadratura con la bobina principal. En estas condiciones, el funcionamiento corresponde al de una máquina bifásica desequilibrada, ya que la bobina auxiliar no tiene los mismos parámetros que el circuito principal. Aun cuando la máquina monofásica posee un devanado auxiliar en cuadratura con el devanado principal, no se puede asociar directamente a una bif máquina bifásica, debido a que este devanado no soporta las condiciones de trabajo de régimen permanente, y solamente se utiliza durante el proceso de arranque. Entonces, la bobina auxiliar se utiliza en general solamente durante el proceso de arranque, y se diseña con una sección de conductor mucho menor que la del devanado principal. Una vez que la máquina alcanza una velocidad comprendida entre un 70 y un 80% de la velocidad sincrónica, un interruptor sin centrífugo mecánico desconecta la bobina auxiliar con la finalidad de aumentar el rendimiento de la máquina en el punto de operación. Las diferencias físicas entre la bobina auxiliar de arranque y el devanado principal de la máquina permiten obtener, mediante una fuente de tensión monofásica, corrientes diferentes y desfasaje entre estas dos bobinas, que garantizan el arranque de la máquina al diferenciar el par de secuencia positiva del par de secuencia negativa para el deslizamiento es igual a 1. Al estar desfasadas estas corrientes se produce un campo elíptico y se obtiene un par eléctrico. El desfasaje entre las corrientes se puede incrementar utilizando elementos externos, tales como resistencias, inductancias o condensadores en serie con la bobina auxiliar, siendo lo más común el uso de condensadores. O sea, lo más frecuente es conectar condensadores en serie a la bobina auxiliar para producir el máximo desfasaje posible entre las dos corrientes e incrementar de esta forma el par de arranque. Las máquinas monofásicas comerciales requieren condensadores muy grandes durante el arranque, entre unos 50 y 200 microfaradios. Recordemos que estos condensadores son en alterno. Estos condensadores se diseñan especialmente para que sean económicos a expensas de producir pérdidas considerables durante esta operación. Pero recordemos que este devanado no está trabajando en régimen permanente. Solamente se utiliza en, durante el proceso de arranque hasta un 70 u 80% de la velocidad sincrónica. Para incrementar el rendimiento de la máquina, se desconecta el condensador de arranque y el devanado auxiliar luego del proceso de aceleración de la máquina. Al desconectar el condensador y la bobina auxiliar mediante un introductor centrífugo, la máquina continúa su operación como motor monofásico ya en régimen permanente. Entonces, en la figura vemos el esquema de una máquina de inducción monofásica con circuito auxiliar de arranque, en donde podemos ver el elemento adicional de arranque, que como dijimos puede ser una resistencia, una inductancia, pero lo más común es utilizar un condensador. Ambos devanados son de diferentes características, siendo el devanado auxiliar un devanado con altas pérdidas, por eso se desconecta mediante el interruptor centrífugo, que es un interruptor mecánico acoplado al rotor, que me permite la conexión o desconexión del circuito de arranque. Entonces, el análisis de la máquina de inducción con devanado auxiliar y el condensador de arranque, se realiza mediante la transformación de componentes simétricas bifásicas, pero es necesario realizar algunas unas consideraciones previas. Recordemos que las Matrices de componentes simétricas la transformación de componentes simétricas desacopla simetrías cíclicas o simétricas. En este caso, como los dos devanados son diferentes, no presentan simetría. Por tanto, las componentes simétricas no lo desacoplarían. Por eso es necesario primero utilizar un artificio matemático que es... Equilibrar la máquina mediante un el uso de un transformador auxiliar para poder utilizar las componentes simétricas y lograr este trabajo de desacopla. Entonces las componentes simétricas diagonalizan sistemas acoplados cíclicos o simétricos. Esto implica que la red debe ser simétrica para que los modelos de, si de secuencia resulten desacoplados. La máquina de inducción monofásica con devanado auxiliar de arranque no es una máquina simétrica. Sus bobinas se diseñan con diferentes números de vueltas y diferente sección de cobre. Las resistencias de las bobinas pueden ser diferentes entre ambas. Para que el método de las componentes simétricas desacople en redes de secuencia, es necesario equilibrar primeramente la máquina mediante una transformación matemática entonces para este fin se supone que la máquina está constituida por dos bobinas iguales separadas espacialmente 90 grados y que la diferencia del número de vueltas de la bobina auxiliar se obtiene mediante un transformador externo de relación naus aus a NP. recordemos que este transformador es un transformador ficticio no existe físicamente es un artificio matemático para lograr equilibrar la máquina y poder simplificar el modelo de la misma al utilizar redes de secuencia. Las diferencias entre la resistencia o impedancias conectadas en serie con el devanado auxiliar se corrigen con la conexión externa de una impedancia secta X que realiza el balance. Si la máquina se transforma a una máquina bifásica balanceada, sus bobinas tendrán un número de vueltas NP en el arrollado principal y todos los desequilibrios se transfieren a las conexiones externas al convertidor mediante el ZX. El nuevo esquema se resuelve mediante la descomposición en componentes simétricas bifásicas. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Vemos la incorporación del ZX y del transformador auxiliar que me permite corregir los desequilibrios o las diferencias que existen entre el devanado auxiliar real y el devanado auxiliar ficticio equilibrado que se está colocando para poder analizar la máquina como una máquina bifásica equilibrada. Entonces, para mantener la fuerza magnetomotriz de la bobina auxiliar en la máquina bifásica equilibrada, se debe cumplir la siguiente relación, la relación 16, que la fuerza magnetomotriz auxiliar N aus por iaus tiene que ser NP por iaus prima, donde esa relación me da el número de vueltas del transformador auxiliar necesario. Las impedancias de entrada hacia el devanado auxiliar vista desde la red tienen que mantenerse constantes a las del devanado auxiliar antes y después de equilibrar la máquina. Entonces hablamos que z de arranque más z aus tiene que ser zx más zp entre a cuadrado. Por tanto, zx, que es la, la impedancia auxiliar que necesitamos, es a cuadrado de z de arranque más z aus menos zp, que es z del, del devanado principal. El circuito equivalente de la máquina monofásica con condensador de arranque se puede obtener ahora utilizando componentes simétricas bifásicas. Entonces si utilizamos las redes, la transformación de redes de secuencia de la expresión 18, tenemos todo en función de la tensión principal y la tensión auxiliar del devanado. En la ecuación 19 tenemos las expresiones para la corriente principal y auxiliar después del transformador de equilibrio en función de las dos redes de secuencia. Y sustituyendo el valor de I' aus de la ecuación 19 en el sistema 18 tenemos el sistema de ecuaciones que me permite modelar la máquina de inducción monofásica con circuito auxiliar de arranque que es la ecuación número 20. Entonces, agrupando los términos de la ecuación 20, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones, en función de las impedancias de secuencia positiva y de secuencia negativa, que son funciones del deslizamiento, y de ZX, que es la impedancia auxiliar, y de la relación de transformación del transformador auxiliar, que es lo que vemos en la ecuación 21. El sistema de ecuaciones 21 se puede representar mediante un circuito equivalente, donde Z más y Z menos son las impedancias de secuencia positiva y negativa de la máquina bifásica equilibrada. Mediante el circuito equivalente de la máquina de inducción monofásica durante el arranque, o con el sistema de ecuaciones 9, se puede calcular las corrientes de secuencia y las tensiones de secuencia. Básicamente la ecuación 9 es la transformación de componentes simétricas bifásicas. Como las fuentes de tensión aplicadas en las dos mallas del circuito equivalentes son diferentes, las corrientes de secuencia también lo son, aun cuando el rotor esté detenido, las impedancias de secuencia sean iguales. Entonces, esto explica la, la aparición de un par de arranque en la máquina monofásica de inducción con devanado auxiliar. La impedancia ZX es la responsable de que la diferencia existente entre las corrientes de secuencia positiva y de secuencia negativa. Por esta razón, el ajuste de esta impedancia permite variar el par de eléctrico de arranque. Esta impedancia incluye la impedancia adicional para incrementar el desfasaje entre las corrientes de secuencia y un término que equilibra la máquina original para que las redes de secuencia queden desacopladas y sea válida la expresión B. Al conectar un condensador para incrementar el par de arranque, la corriente en la bobina auxiliar adelanta la corriente en la bobina principal. En un sistema bifásico de corrientes con adelanto en la fase auxiliar con respecto a la principal, el campo magnético de secuencia negativa es mayor que el de secuencia positiva y la máquina gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Para invertir el sentido de giro es suficiente con invertir la polaridad ...de una de las dos bobinas. Entonces, en la figura... ...vemos el circuito equivalente... ...de la máquina monofásica... ...con devanado auxiliar... ...donde tenemos las dos impedancias de secuencia... ...positiva y negativa... ...en función del deslizamiento... ...que corresponden a los modelos de secuencia de la máquina... ...la ZX, que corresponde a la Z de arranque... ...más la Z auxiliar propia del devanado menos la Z principal y la relación de transformación, y como las tensiones de secuencia positiva y negativa dependen de la relación de transformación del transformador auxiliar necesario para equilibrar el sistema. En la gráfica vemos las condiciones de arranque. Vemos el par de secuencia negativa, el par de secuencia positiva, positiva y vemos el par con el condensador y el par normal de la máquina si no tuviese el condensador. Vemos que para S igual a 1, en las condiciones normales de la máquina monofásica que corresponden a la curva roja sin el condensador vemos un par igual a 0, mientras que en la curva sur vemos un par, en este caso, de 2 es por unidad debido al condensador que se colocó. Durante la operación y la desconexión del devanado auxiliar, a partir del 70-80% de la velocidad nominal, lo que hago es pasar de la característica azul a la característica roja, una vez desconectado el condensador o el devanado de arranque. Entonces, en serie con el devanado auxiliar, se ha conectado un condensador que permite incrementar el pared réptico de la máquina. Cuando la máquina alcanza el 70% de la velocidad de sincronismo, se desconecta el devanado auxiliar y continúa la operación como motor monofásico. En algunas máquinas se diseñan para mantener un condensador más pequeño y con menos pérdidas que se mantiene conectado indefinidamente. En este caso estaríamos hablando no de una máquina monofásica, sino una máquina bifásica con condensador. La máquina de inducción monofásica con a auxiliar es capaz de producir pares de arranque mayores al par nominal, como lo vimos en la gráfica anterior. Es importante esta ventaja ya que es útil para las aplicaciones con carga mecánica en reposo que requieren altos pares de arranque. Los compresores son un ejemplo de este tipo de carga. Por esta razón es frecuente el uso de motores monofásicos con devanados auxiliares en los equipos de refrigeración comercial y residencial. Otro ejemplo de aplicación es en grúas o pequeños elevadores, si la potencia requerida por la carga no supera los 2 kW que es la, los límites de potencia de este tipo de motor. El accionamiento monofásico no es conveniente por razones de eficiencia y es más aconsejable utilizar máquinas trifásicas. Entonces con esto hemos terminado este tema donde vimos la importancia de cómo analizar la máquina durante el proceso de arranque mediante condensadores o conexiones de elementos adicionales utilizando el modelo de la máquina bifásica equilibrada para lo cual utilizamos un artificio matemático que es la colocación de un transformador auxiliar que me permite equilibrar la diferencia entre las constructivas entre las dos bobinas, la bobina de arranque y la bobina principal. Este condensador permite obtener altos pares de arranque y que la máquina tenga alto par por encima del nominal o del par máximo en su condición monofásica, lo cual facilita el accionamiento de cargas de alto par de arranque, como por ejemplo los compresores. Las máquinas monofásicas, son, por debido a su tamaño, son máquinas de baja eficiencia, por esto, se re, por esto tienen altas pérdidas, y su factor de potencia no es extremadamente alto. Se utiliza más que todo para aplicaciones residenciales o comerciales. Gracias por su atención y los invito a suscribirse al canal y continuar con las series de videos de electrónica de potencia y máquinas eléctricas. Gracias por su atención.